¿Has visto, verdaderamente, has visto la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa? ¿Has tocado, de verdad has tocado el plato, el pan, la cara de esa mujer que tanto amas ¿Has vivido como un golpe en la frente, el instante, el jadeo, la caída, la fuga? ¿Has sabido, con cada poro de la piel, sabido que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón... ¿Había que tirarlos? ¿Había que llorarlos? ¿Había que inventarlos otra vez? Si no escuchas el aviso que la escala darte quiso y estás dispuesta a llegar donde nunca has de habitar, no te doy otro consejo. Bienvenido, soy el viejo. Cuando la emperatriz infantil hubo subido los últimos peldaños, dio un suave suspiro y miró hacia atrás. Su túnica amplia y blanca estaba rasgada. Se había quedado enganchada en todos los signos de puntuación, ángulos y puntas de la escala de letras. Aquello no era nuevo para ella, porque las letras no siempre la trataban bien. Era una cuestión de reciprocidad. Vio ante sí el huevo y la abertura redonda en que terminaba la escala. Entró por ella. La abertura se cerró inmediatamente detrás, sin moverse. La emperatriz infantil esperó en la oscuridad lo que pudiera suceder. Sin embargo, al principio no pasó nada en mucho tiempo. «Aquí estoy», dijo ella por fin en la oscuridad, en voz baja. Su voz resonó como en un gran salón vacío, o había sido otra voz, mucho más profunda, la que le había respondido con las mismas palabras. Poco a poco se pudo ver en las tinieblas un resplandor rojizo y débil, Salía de un libro que, cerrado, flotaba en el aire en el centro de la estancia de forma de huevo. Estaba inclinado, de forma que ella podía ver su cuadernación. Tenía las tapas de color cobre y, lo mismo que en la laje que la emperatriz infantil llevaba al cuello, también en el libro se veían dos serpientes que se mordían mutuamente la cola, formando un óvalo. Y en ese óvalo estaba el título, La Historia Interminable. La cabeza de Bastián le daba vueltas. Era exactamente el mismo libro que estaba leyendo. Lo miró otra vez. Sí, no había duda. El libro que tenía en las manos era el libro del que se hablaba. Pero, ¿cómo podía aparecer ese libro dentro de sí mismo? La empleatriz infantil se había acercado y miraba al otro lado del libro flotante. El rostro de un hombre, iluminado desde abajo por las abiertas hojas con un resplandor azulado. Aquel resplandor salía de las letras del libro, que eran de color verde mar. El rostro del hombre parecía la corteza de un árbol viejísimo por lo lleno que estaba de surcos. Tenía la barba larga y blanca, y sus ojos estaban tan hundidos en cuevas oscuras que no se podían ver. Llevaba una cobulla azul de monje con capucha, y tenía en la mano una pluma con la que escribía en el libro. No levantó los ojos. La emperatriz estuvo largo tiempo en silencio, mirándolo. En realidad, lo que hacía el hombre no era escribir. Más bien, deslizaba la pluma lentamente sobre las páginas en blanco y las letras de las palabras se formaban por sí solas, como si surgieran del vacío. La emperatriz infantil leyó lo que ponía y era exactamente lo que en aquel momento estaba ocurriendo. Es decir, la emperatriz infantil leyó lo que ponía. «Escribes lo que ocurre», dijo ella. «Todo lo que escribo ocurre», fue la respuesta. Y otra vez era aquella voz profunda y oscura que ella había escuchado como un eco de sus propias palabras. Lo curioso era que el viejo de la montaña errante no había abierto la boca. Había notado sus palabras y las de ella, y ella las había oído como si solo recordase que él acababa de hablar. «Tú y yo», preguntó, y toda fantasía. «¿Todo está anotado en este libro?» Él siguió escribiendo y al mismo tiempo ella escuchó su respuesta. «No, ese libro es toda fantasía, y tú, y yo». «¿Y dónde está el libro?». «En el libro», fue la respuesta que él escribió. «Entonces, ¿todo es solo reflejo y contrarreflejo?», preguntó ella. Y él escribió mientras ella lo oía decir. «¿Qué se ve en un espejo que se mira en otro espejo? ¿Lo sabes tú, señora de los deseos, la de ojos dorados?». La emperatriz infantil se quedó un rato callada y el viejo al mismo tiempo escribió que ella callaba. Entonces, ella dijo en voz baja: necesito tu ayuda. Lo sé, respondió y escribió él. Sí, dijo ella, así debe ser sin duda. Tú eres la memoria de fantasía y sabes todo lo que ha sucedido hasta este momento. Pero, ¿no puedes objear tu libro y ver lo que sucederá? Páginas en blanco fue la respuesta solo puedo mirar atrás y ver lo que ha ocurrido podía leerlo mientras lo escribía y lo sé porque lo leí y lo escribí porque sucedió de esta manera por mi mano la historia interminable se escribe a sí misma entonces ¿no sabes por qué he venido hasta ti. no, oyó decir ella a su voz oscura mientras escribía y hubiera querido que no lo hicieras por mí todo se hace inalterable y definitivo. También tú, señora de los deseos, la de los ojos dorados. Este huevo es tu tumba y tu ataúd. Has entrado en la memoria de fantasía. ¿Cómo quieres salir otra vez de este lugar? Todo huevo, respondió ella, es el comienzo de una nueva vida. Es verdad, escribió y dijo el viejo, pero solo cuando se rompe su cáscara. Tú puedes abrirla, exclamó la emperatriz infantil. —¿Me has dejado entrar? —el viejo negó con la cabeza y le escribió. —Fue tu fuerza la que lo hizo, pero ahora que estás aquí ya no la tienes. Estamos encerrados para siempre. Realmente no hubieras debido venir. Este es el fin de tu historia interminable. La emperatriz infantil sonrió sin parecer nada preocupada. —Tú y yo —dijo—, no podemos hacerlo ya. Pero hay alguien que puede. «Crear un nuevo comienzo», escribió el viejo. «Sólo puede hacerlo una criatura humana». «Sí», contestó ella, «una criatura humana». El viejo de la montaña errante levantó lentamente los ojos y por primera vez miró a la emperatriz infantil. Era como si aquella mirada llegase del otro extremo del universo. De tanta distancia y tanta oscuridad venía. Ella le correspondió con sus ojos dorados, sosteniéndole la mirada. Fue como una lucha silenciosa e inmóvil. Por fin, el viejo se inclinó otra vez sobre su libro y escribió. —Respeta las fronteras, que también valen para ti. —Lo haré, respondió ella. Pero aquel de quien hablo y al que espero las ha traspasado hace tiempo. Él lee ese libro en que escribes y se entera de cada palabra que pronunciamos. Por lo tanto, está con nosotros. —Eso es verdad, oyó decir a la voz del viejo mientras éste escribía. También él pertenece irrevocablemente a la historia interminable porque es su propia historia. Cuéntamela, ordenó la emperatriz infantil. Tú que eres la memoria de fantasía. Cuéntamela, desde el principio, palabra por palabra, tal como la has escrito. La mano del viejo que escribía comenzó a temblar. Si hago eso, tendré que escribirlo todo otra vez y lo que escribo sucederá de nuevo. Así debe ser, dijo la emperatriz infantil. Bastián se inquietó. ¿Qué se proponía ella? ¿Tenía algo que ver con él? Pero si hasta el viejo de la montaña errante empezaba a temblarle la mano. El viejo escribió y dijo, si la historia interminable se contase a sí misma, sería solo un sofismo a este mundo admirable. Y la emperatriz respondió, pero si el héroe llega y a nosotros se entrega, brotará una nueva vida, de él depende su venida. Él es realmente terrible, dijo y escribió el viejo. Eso significa el final sin final. Entraremos en el círculo del eterno retorno, y de él no se puede escapar. Nosotros no, respondió ella. Y su voz no era ya suave, sino dura y clara como un diamante. Pero tampoco él, a menos que nos salve a todos. ¿Realmente quieres dejarlo en manos de una criatura humana? Sí, quiero. Y luego añadió en voz más baja. ¿O es que tienes una idea mejor? Durante mucho tiempo reinó el silencio, antes de que la voz oscura del viejo dijera «no». Estaba profundamente inclinado sobre un libro en el que escribía. Su rostro quedaba oculto por la capucha y no podía verse. «Entonces haz lo que te he pedido». El viejo de la montaña errante se sometió a la voluntad de la emperatriz infantil y comenzó a contarle desde el principio la historia interminable. En aquel momento cambió el resplandor que irradiaban las páginas del libro. Su color se hizo rojizo como los rasgos que ahora surgían bajo la pluma del viejo. También la cobulla y la capucha de este tenían ahora el color del cobre. Y mientras escribía, sonaba al mismo tiempo su voz profunda. También Bastián la escuchó muy claramente. Sin embargo, las primeras palabras que dijo el viejo no las entendió. Eran algo así como, Noisaco es sorbil. «Renadirok, Darnok, Irak, o Oiratei, Porp. «Es extraño», pensó Bastián. «¿Por qué habla de pronto el viejo en un idioma extranjero? ¿O será quizás un conjuro?» La voz del viejo siguió sonando y Bastián tuvo que escucharla. Esta era la inscripción que había en la puerta de cristal de una tiendita, pero naturalmente solo se veía así, cuando se miraba a la calle, a través del cristal, desde el interior en penumbra. Fuera, hacía una mañana fría y gris de noviembre, y llovía cántaros. Las gotas correteaban por el cristal y sobre las adornadas letras. Lo único que podía verse por la puerta era una pared manchada de lluvia, al otro lado de la calle. «Esa historia no la conozco», pensó Bastián, un tanto decepcionado. «No aparece en el libro que he estado leyendo hasta ahora». Bueno, ahora resulta que todo el tiempo me he equivocado. Había creído realmente que el viejo empezaría a contar la historia interminable desde el principio. La puerta se abrió de pronto con tal violencia que un pequeño racimo de campanillas de latón que colgaba sobre ella, asustado, se puso a repiquetear, sin poder tranquilizarse un buen rato. El causante del alboroto era un muchacho pequeño y francamente gordo, de unos 10 u once años. Su pelo castaño oscuro le caía chorreando sobre la cara. Tenía el abrigo empapado de lluvia y, colgada de una correa, llevaba a la espalda una cartera de colegial. Estaba un poco pálido y sin aliento, pero, en contraste con la prisa que acababa de darse, se quedó en la puerta abierta como clavado en el suelo. Mientras Bastián leía esto, oyendo al mismo tiempo la voz profunda del viejo de la montaña errante, comenzaron a zumbarle los oídos y él se le la vista. Lo que allí se contaba era su propia historia y estaba en la historia interminable. Él, Bastián, aparecía como un personaje en el libro cuyo lector se había considerado hasta ahora. Y quién sabe qué otro lector lo leía ahora precisamente, creyendo ser también solo un lector. Y así de forma interminable. A Bastián le entró miedo. De pronto tuvo la sensación de no poder respirar. Se sentía preso en una prisión invisible. Quiso detenerse no seguir leyendo. Pero la voz profunda del viejo de la montaña siguió narrando, y Bastián no pudo hacer nada para resistirse. Se tapó las orejas, pero no sirvió a nada, porque la voz resonaba en su interior. Aunque desde hacía tiempo sabía que no era así, se aferró a la idea de que el parecido con su propia historia era solo quizá una casualidad increíble. Pero la voz seguía hablando inexorablemente, y entonces oyó como decía muy claramente, desde luego no te sobra porque si no te hubieras presentado por lo menos me llamo Bastián dijo el muchacho Bastián Baltasar Bux en aquel momento Bastián tuvo una experiencia importante se puede estar convencido de querer algo quizás durante años si se sabe que el deseo es irrealizable. pero si de pronto se encuentra uno ante la posibilidad de que ese deseo ideal se convierta en realidad solo se desea una cosa no haberlo deseado al menos así le ocurrió a Bastián Ahora, cuando todo se hacía irremisiblemente serio, le hubiera gustado huir, pero en aquel caso no había ya huida, y por eso hizo algo que, evidentemente, no podía servirle de nada. Se quedó como un escarabajo echado de espaldas. Quería hacer como si él mismo no existiera, estarse quieto y resultar tan imperceptible como fuera posible. El viejo de la montaña errante siguió contando, y al mismo tiempo escribiendo, de nuevo cómo Bastián había robado el libro y cómo se había refugiado en el desván del colegio y había empezado allí a leer. Y otra vez empezó de nuevo la búsqueda de Atreyu, que llegó hasta la vetusta Morla y encontró a Fújur en la tela de Igramur, en el abismo profundo, donde oyó el grito de espanto de Bastián. Una vez más fue curado por la vieja Ur e instruido por Endibook. Atravesó las tres puertas mágicas y entró en la imagen de Bastián y habló con un yulala y luego vinieron los gigantes de los vientos y la ciudad de los espectros y Morg y la salvación de Atrey y el regreso a la torre de Marfil y entre tanto sucedió también todo lo que Bastián había vivido las velas encendidas y la forma en que había visto a la emperatriz infantil y ella había esperado inútilmente que él llegase y una vez más ella se puso en camino para buscar al viejo de la montaña errante una vez más subió la escala de letras y entró en el huevo y otra vez se desarrolló palabra por palabra, toda la conversación sostenida por los dos, que terminaba cuando el viejo de la montaña errante empezaba a escribir y contar la historia interminable. Y entonces comenzó todo otra vez desde el principio, inalterado e inalterable. Y otra vez terminó todo en el encuentro de la emperatriz infantil con el viejo de la montaña errante, que una vez más comenzó a escribir y a contar la historia interminable. Y así seguiría durante toda la eternidad, porque era totalmente imposible que algo cambiara en el desarrollo de los acontecimientos. Solo él, Bastián, podía intervenir. Y tenía que hacerlo si no quería permanecer encerrado también en aquel círculo. Le pareció como si la historia se hubiera repetido ya mil veces. No, como si no hubiera antes ni después, sino que todo sucediera siempre, simultáneamente. Entonces comprendió por qué había temblado la mano del viejo. El círculo del eterno retorno era el final sin final. Bastián no sintió que las lágrimas le corrían por la cara. Casi sin darse cuenta, gritó de pronto, ¡Hija de la luna, voy! En ese mismo momento ocurrieron muchas cosas simultáneamente. La cáscara del gran huevo fue rota en pedazos por una fuerza tremenda, mientras se oía el oscuro retumbar de un tubo comenzó a soplar un viento tempestuoso que surgió de las páginas del libro que Bastián tenía sobre las rodillas de forma que esas páginas empezaron a revolotear desordenadamente Bastián sintió la tormenta en el pelo y el rostro se quedó casi sin aliento las llamas de las velas del candelabro de siete brazos danzaron y se pusieron horizontales y entonces un segundo viento tormentoso más poderoso aún agitó el libro y apagó todas las luces el reloj de la torre dio las dosis.